Hola, vamos a ver cómo simular el, el, el, UVHDL, el circuito VHDL que explicamos anteriormente el del cronómetro que teníamos que generar todas las cuentas de los décimas de segundos segundos, decenas de segundos y minutos y también el, las, las cuentas de los milisegundos para mostrar en los displays de siete segmentos Lo vamos a hacer vamos a hacer dos, dos simulaciones, una en el ICE y otra en el VIVADO para ver dos diferencias antes de, de nada eh, cogemos el el fichero VHDL del, del diseño no, este de aquí y tenemos que, para hacer la simulación más rápida vamos a, a disminuir los valores de las constantes de tiempo por ejemplo este fin de cuenta nos contaba décimas de segundos Entonces, eh, pues bueno, calculamos que tenían que ser eh, 10 millones de cuentas, porque nuestro reloj es de 100 MHz Entonces, en vez de, de contar 100 millones, que nos haría la simulación muy larga, vamos a contar hasta 100 Y en el contador de milisegundos, en vez de contar 100.000, vamos a contar solo 10 entonces eh, los tiempos de simulación serán mucho más lentos y la simulación no será tan pesada muy bien, pues vamos a, a simular este circuito pinchamos en el banco de pruebas y le damos a simular esto es en el ICE, que bueno, es muy similar al vivado, si usas el vivado, ya se ha explicado cómo simular, lo que nos vamos a centrar es en el en las formas de onda. Entonces, aquí vamos primero a la unidad de pruebas y le decimos que nos añada todas las formas de onda. Una vez que están añadidas las formas de onda tenemos que reinicializar la, la simulación, le damos a Restart y vamos a simular esto por eh, un tiempo. Eh, como Hemos cambiado de un microsegundo a una décima, digamos, la hemos hecho con la cuenta que hicimos del cambio de... Que la tenemos aquí, el cambio de, de cuentas, y si aquí teníamos 10 millones y lo hemos cambiado a 100, nos queda que, que un microsegundo es una décima. Y, y así 10 microsegundos son un segundo. 100 microsegundos son 10 segundos, y si queremos simular por 2 minutos, lo que serán 2 minutos, para ver el cambio de de 0 de minu minutos a 1 minuto tendríamos que simular por unos 1200 microsegundos vamos a hacerlo por un poquito más, entonces aquí ponemos, eh, ponemos milisegundos aquí ponemos por ejemplo 1300 microsegundos, y le damos aquí a a que simule por el tiempo especificado le damos y aquí vemos que bueno vamos a sacarla a sacar esta ventana de aquí window float vale y vamos a darle aquí a, a verla toda la simulación aquí pues no se ve nada además hay señales repetidas vamos a quitar algunas cuantas que estén repetidas le damos aquí y le damos a suprimir y Podemos. aquí en el en el ICE, en el simulador, hay señales. Las señales que hemos definido como, en, como enteras no las podemos transformar a, a otra cosa y se nos muestran en binario. Entonces, vamos a bueno. Aquí vemos, vemos estas son las señales de una décima, las señales de un segundo, las señales de, de cambio de a 10 segundos y las señales de un minuto. Vamos a ampliarlo un poquito a ver cómo se ve. Y aquí vemos que se ve mmm, bien Se ve que cada... aquí se ve esta señal de una décima y, y se ve su... que cada... Vamos a ver, estamos aquí Y de aquí a aquí Vamos a ver cuánto tiempo ha pasado Entonces, para ello, lo que hacemos es que eh, Vamos aquí Digamos, seleccionamos primero la señal que queremos ver la transición. Vamos a aquí para que vaya a la siguiente transición. Y nos muestra aquí en nanosegundos cuánto vale la cuánto vale la el tiempo que ha pasado. Entonces, una vez que estamos aquí, decimos que añade un, marca, añade un marcador. Nos añade un marcador. Y luego vamos esta misma señal, vamos para atrás a la siguiente transición. Y en realidad, como aquí está el el, el, digamos, el pulso de reloj vamos a cogerlo por el mismo lado aquí está a la derecha y aquí está a la izquierda pues vamos a coger este en la siguiente transición que sería aquí ya estaría a la derecha y entonces vemos que de, ya tenemos los dos marcadores que nos indican los tiempos y tenemos que de aquí a aquí han pasado eh, mil nanosegundos ¿no? porque es, esto es... Eh, estos son 1.296.000 y aquí son 1.297.000 o sea, han pasado 1000 nanosegundos Cada, si han pasado 1000 nanosegundos, vamos a ver en nuestra tablita eh, 1000 nanosegundos, que son un microsegundo, es una décima exacto, o sea que está bien esto nos ha llevado nos está contando décimas así podríamos hacer todas, por ejemplo, vamos a la señal de un segundo vamos a la a la transición siguiente de un segundo pinchando aquí arriba y aquí tenemos esta transición ponemos eh, un marcador y ahora vamos a la siguiente transición aquí ya estamos en la última o se vamos a la anterior y aquí ponemos otro marcador y damos a ahora ponemos un poquito más pequeño y aquí tenemos los dos marcadores de segundos y vemos que entre uno y otro entre se ve un poquito mal pero digamos entre este y este que nos están marcando los, las transiciones de un segundo vemos que hay eh, 100 mil y 1.290.000 o sea que sale 10.000 o sea 10.000 ...milisegundos entre uno y otro. Eh, perdón, 10... No, me he equivocado. 10 microsegundos entre uno y otro. Y 10 en, microsegundos entre uno y otro son un segundo. O sea que está bien. Y así ya podemos hacer eh, todos. Por ejemplo, vamos a ver ya la última, la de, la de, la de un minuto. Eh, le damos a la siguiente transición... ...que nos la muestra... A ver, estos son marcadores antiguos vamos a, vamos a borrar todos los marcadores y vamos a ir aquí a la siguiente transición de, de, un, de 60 segundos y aquí tenemos vamos a ampliar tenemos uno y le vamos esto estaba en 1200 le damos a que nos genere un marcador y vamos a la izquierda le damos a la siguiente transición a la siguiente transición y le ponemos el otro marcador aquí muy bien ahora le damos vamos podemos ir rápidamente por ejemplo de este marcador a este marcador vamos a vemos que los dos están por el lado derecho no aquí está en el lado derecho porque estamos en el azul no es no este no es el estamos de azul a azul vamos a mover este si queremos para allá que si no nos confunde están los dos juntos y vamos de aquí a aquí muy bien y ahora eh, Disminuimos el zoom Esto es una simulación larga y menos mal que hemos disminuido el, los fines de cuenta Y aquí tenemos 600, 600 microsegundos y aquí tenemos 1200 microsegundos Más algo, pero la coma algo es el mismo en los dos Vale, de 600 a 1200 Aquí vemos que 600 microsegundos a 1200, 600 microsegundos son un minuto, o sea que está bien la cuenta de 60 segundos nos, ha, nos, nos está contando un minuto por el cambio de fin de cuenta que hemos hecho vale, vamos a ver aquí en la cuenta de un minuto vamos a ampliar aquí qué pasa a ver cómo están las señales ampliamos y aquí vemos que eh, las cuentas de 60 segundos, las de 10 segundos, las de 1 segundo, las de una décima, están desplazadas un ciclo de reloj. Aquí tenemos, tenemos nuestro reloj, un ciclo de reloj cada una. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque en el diseño que yo he hecho, lo tengo aquí en el cronómetro, eh, he hecho que... Aquí, vamos a... Eh, he puesto que es una décima, la he puesto dentro del, del proceso y al ponerla ese una, una décima dentro del proceso se me genera un biestable Esto ocurre lo mismo en ese un segundo. Esta señal un, es un digamos aquí tenemos la señal es una décima y ese un segundo pues está ese un segundo va a estar retrasada respecto de esa una décima. Pues porque aquí vemos que tenemos s una décima y luego tenemos ese un segundo dentro de un proceso con reloj. Por lo tanto, ese un segundo va a, tener, va a ser un guía estable. Y al ser un guía estable me retrasa la señal respecto a, a ese una décima. Y así ocurre con todas. Ese, está. Por ejemplo, de aquí, ese 10 segundos se genera dentro de un proceso con reloj debido a ese un segundo. O sea que va a estar retrasada un ciclo de reloj respecto a esto. Y esto es lo que vemos aquí. Así que, bueno, no nos pasa nada, porque estamos en un proceso que está contando minutos y segundos, y, y a partir de 10, un reloj de 10 nanosegundos, o sea que este retraso son 10 nanosegundos, y eso no, no se va a dar cuenta nadie. Pero hay, esto hay que tenerlo en cuenta si queremos sincronizar estas señales. Estas señales no están sincronizadas, y si yo quisiese comprobar, hiciese la comprobación de que, eh, cuando venga una décima, ala, tiene que venir eh, una señal de un segundo, tiene que estar al mismo tiempo Y entonces ya no ya no estarían sincronizadas y ya se me perdería el sincronismo ¿Cómo lo solucionaría? Lo que tendría que hacer es quitar estas señales de ese 10 segundos, hacerlas combinacionales Ponerlas por fuera del proceso con reloj Esto lo he hecho en otro proceso otro diseño, este crono 2, y aquí vemos que ese un segundo la he puesto fuera. He dicho que es un segundo, es 1 cuando es una décima es 1 y cuando las décimas valen 9. O por ejemplo ese una décima vale 1 cuando la cuenta llega a fin de cuenta. Entonces ahora esta, esa señal es ese una décima no se me genera bien estable y entonces va a estar sincronizada esta con esta y con todas. Vamos a verlo y lo vamos a ver con la simulación en el vivado digamos, he cogido el vivado esta segunda versión para simularla entonces aquí le damos a eh, simular vale, ya que nos aparece la simulación del vivado le damos aquí a que añada todas las señales en Aquí y vamos a simular, pues como habíamos dicho antes, por eh, 1.200 microsegundos, o sea, un, un milisegundo y medio, vamos a simular, como pone aquí, por 2.000 segundos. Le damos aquí a simular por 2.000 segundos, por el tiempo especificado aquí. Pinchamos y nos sale la simulación. Ay, perdón, porque tenía que haber... Tenía que haber empezado la simulación. Voy a empezarla. Ahí va. Y ahora sí, voy a simular por dos milisegundos. La saco. Vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos. ponemos aquí para verlo por todo el, el tiempo. Voy a quitar esta de aquí, que está repetidas. Suprimir y aquí, aquí sí vemos que en el, en el simulador del VIVADO sí que se muestra la cuenta como entero no como en el ISA bueno, otra vez vemos aquí las señales de una décima que ya no se ve la de un segundo, las de diez segundos y todas estas vamos a ver cómo están vamos a ampliarlo un poco primero y aquí vemos aquí, bueno, un poquito menos la señal de una décima vamos a ver eh, si esta está eh, sincronizada Nos pinchamos en la señal de una décima le damos a la siguiente transición ampliamos un poco aquí está añadimos un marcador aquí lo ponemos y ahora vamos a la siguiente transición eh, vamos aquí, esta no, la otra y añadimos otro marcador Vale. ahora eh, Vemos cuánto hay aquí. Aquí tenemos eh, cuidado porque este es el punto y decimal y estas son las comas que no, nos indican las cifras de miles. Bien, es, estamos de... Hay una diferencia de mil nanosegundos, o sea, un microsegundo entre la señal de una décima, entre cada pulso de una décima. Mil nanosegundos, un microsegundo. Un microsegundo es una décima, o sea que está bien. Vamos a ver la de señal de un segundo. Vamos a quitar los marcadores. Este de aquí y este de aquí. Para no confundirnos. Vale. Entonces en la señal de un, de un segundo buscamos la siguiente transición que está aquí. Ponemos un marcador. Buscamos la siguiente transición que es el otro lado. Y esta otra. Ya le ponemos el otro marcador. Y ahora... Disminuimos el, el zoom para ver qué diferencia hay entre uno. Aquí tenemos 1980 y aquí tenemos 1990 microsegundos. O sea, tenemos 10 microsegundos de diferencia. 10 microsegundos son un segundo, perfecto, porque esa señal es de un segundo. Así sería la de 10 segundos y vamos a ver la de 60 segundos que es la última. Primero borramos los marcadores, vamos a la siguiente transición, seleccionamos la señal. Y vamos a la siguiente transición. Next transition. aquí no hay más porque se acaba la simulación. Vamos a la anterior, le damos a ampliar y aquí tenemos la, nuestra señal de 60 segundos. Bien, añadimos un marcador. Vamos a la siguiente transición. Aquí está, añadimos otro marcador y ahora disminuimos hasta ver los dos marcadores pasa mucho tiempo aquí vamos otra vez 1200 microsegundos a 1800 microsegundos o sea que son 600 microsegundos 600 microsegundos es un minuto por lo tanto está bien muy bien pues ya sabemos cómo analizar tiempos en la, en la con las formas de onda vamos a ver y ya lo hemos visto qué pasa con las señales con el cambio que he hecho con el cambio que he hecho estas señales aparecen sincronizadas que no aparece es la señal de un milisegundo porque esta no la cambié O sea que esta señal de un milisegundo Que es la que genera la cuenta para mostrar los displays de 7 segmentos la de hacer El hacer la multiplexación en el tiempo Esa señal no la saqué del proceso y por lo tanto está retrasada Pero estas señales sí están sincronizadas Por lo tanto hemos solucionado el problema de sincronismo Esto de dos modos nos puede generar otro problema Que es que digamos cuando uno pone muchas señales combinacionales con puertas una tras otra puede haber, puede haber un retraso y al final mejor estas señales mmm, están sincronizadas en simulación pero en la práctica están un poquito retrasadas si el retraso es muy grande puede llegar a, a ser mayor que el ciclo de reloj o muy parecido y entonces nos puede provocar errores para solucionarlo lo que hacemos es que llegado un momento eh, Registramos todas estas señales a la vez, así que están, se sincronizan, digamos, en, el, en los retardos Estarán todas retrasadas, estarán, digamos, en el siguiente ciclo reloj, pero están todas retrasadas en el mismo tiempo Y esto nos soluciona el problema de los retardos temporales Muy bien, bueno, espero que os haya aclarado las dudas de cómo simular y cómo descubrir los fallos en simulación